temporada de visión empresarial con la coach que Antequera, nueva temporada para todos los emprendedores de su corazón, los que les manda esos tips como hace todos los miércoles para que ustedes puedan emprender cada proyecto que lleve a esa luz, a ese brillo le damos la bienvenida desde Córdoba a que Antequera Hola, Desiré, ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están mis emprendedores ahí en Radio Mix? ¿Qué extrañaba mucho? Muchas vacaciones. ¿Te fuiste a algún lado o te quedaste en tu Córdoba querida? Siempre, en Córdoba querida, siempre, con este calor, Cari, que no se va, así que para. Para hacer mucho, mucho río y sigue todavía la temporada extendida acá hasta Semana Santa a full Córdoba. Claro, bueno, es, es así, igual que acá. Tengo ganas de hacerme un viajecito a Córdoba, así que en cualquier momento te visito, mirá. Sí, sí, acá hacemos la radio desde acá, desde casa, Cari. Imagínate, estaría buenísimo. Sí. Lo dejo a Mateo en los controles y listo, y ya está, hacemos sí, la radio, ¿no Mateo? Sí. Me pone ok, Mateo. <ríe> bueno, deciré, contanos un poquito qué es lo que vamos a tener, más que nada un pantallazo general de lo que va a ser esta temporada 2023 para Visión Empresarial. Este este año me planteo mucho, Cari, eh, hablo con muchos amigos o veo mucha gente que es un poco emprendedora, pero camuflada, le digo yo. Eh, porque son gente que viste que tienen un, un trabajo, un trabajo con un sueldo, un trabajo de dependencia, pero los ves que está siempre constantemente eh, queriendo generar eh, un extra por un lado, comprando, vendiendo. Eh, el otro día me pasó con un amigo que, que también es súper proactivo, siempre le dedica y hace cosas y vende. Y le digo, che, pero ¿por qué no te largas? Deja tu trabajo. Y emprende, y emprende, animate, animate. Ese es mi, mi gran desafío de este año, a que todas esas personas que están ahí en la casa, que, que tienen un extra o que tienen una idea, o que ahí que salgan un poco de eh, la zona de confort y que se animen, que rompan este miedo a emprender, Cari, se animen. <risa> vos podés, vos podés, como decimos siempre, sí. el único obstáculo sí. sos vos. No hay no, hay, sí, no hay hay ningún otro. otro. Sí, sí, fíjate, Cari. El el otro día hablaba con, con mi amigo que ahora está con un, con un emprendimiento así como de ropa. Ajá. Y digo, pero escucha, si vos con, que generas dinero con este emprendimiento, que le dedicas un cuarto de tu día, un tercio de tu día, muy pocas horas, simplemente para generar un extra, imagínate si le dedicaras el 100%. Claro. 24-7 ¿Qué llegarías a generar? No tenés techo, no tenés límite Pero siempre tenemos ahí Ese límite mental De decir, no, yo necesito Mi sueldito a fin de mes Necesito tenerlo ahí seguro Porque no sé No sé qué puede pasar Entonces de romper eh, ese Ese miedo y, y de animarnos, de animarnos a emprender Rompiendo medio, miedos Por eso hoy Hoy les traje y pensé, bueno, a ver, ¿qué razones le puedo dar a esas personas para que se animen a emprender? Para que realmente, ¿cuáles son los beneficios que pueden encontrar eh, al, al emprender? Que por ahí son hasta impensados. Entonces, bueno, arranquemos, arranquemos. A ver, eh, te este, escuchamos. Este, este primer, eh, este primer eh, punto... Eh, me sonó el otro día acá. Leía un artículo de acá del, del, del diario de acá de Córdoba eh, que había lanzado unas estadísticas eh, que decía que de acá de, de las empresas, las grandes empresas de Córdoba, eh, le preguntaban a las personas quién estaba conforme y quién no con su trabajo. Y la mayoría decía que el 85% de las personas contestaban de que no les gustaba el trabajo. Y que el 90% contestaba que eh, hacía el trabajo simplemente por el sueldo, porque necesitaba el sueldo. Entonces, eh, digo, qué gran beneficio que tiene el emprendedor de trabajar de lo que le gusta. Cómo rompemos ese modelo, ese paradigma mental que tenemos todo de que no podemos hacer lo que nos gusta, o lo que nos gusta no nos puede generar dinero. Eh, muchas veces nos pasa que terminamos el colegio, sobre todo los jóvenes, y como que no tenés, viste, mucho tiempo así como de acomodarte en la vida y de ver para dónde voy, o sea, terminas siempre, bueno, o estudias, ¿cuál es la frase de la mamá? O estudias o trabajas. Tal algo cual. Algo tenés que, algo, viste, tenés que, que hacer y no te permite acomodar en realmente, en descubrir en qué soy bueno, ¿Para qué sirvo? ¿Qué me gusta hacer? Y esa es una gran ventaja de todo emprendedor. Si, si recordamos Karis, todas las historias que pasaron de emprendedores que vimos, que escuchamos en las entrevistas, eh, la mayoría era eh, eh, un encuentro en lo que soy bueno hacer, en lo que me gusta hacer, eh, y en decir, bueno, por eso que hago bien, merezco que me paguen. Eh, y, y merezco obtener un dinero por eso porque eh, también nos pasa que como emprendedores eh, muchas veces por recibir esos elogios de los demás de algo que me gusta hacer lo hago y lo hago gratis y no Al cobro y lo, y, y, y lo hago y dice ay bueno, lo, lo voy a hacer porque a mí me gusta lo hago por mi hobby no, no lo hagas porque es porque un hobby, porque no lo regales no los regales, pensalo, diagramalo, idealo, pero animate y decir, bueno, voy a hacer esto, que esto me gusta, que esto me sale bien, y la gente va a pagar, la gente va a pagar por eso, vas a obtener dinero por eso, y vas a dejar ese trabajo que no te, gust no te gusta, que no es para vos, eh, que simplemente lo que te genere es un estrés, que vivimos en esta sociedad tan estresante todo el tiempo, Cari, todo el tiempo. Entonces, eh, el, el primer es gran verdad. beneficio, la primera gran razón que tiene que tener todo emprendedor es saber que va a trabajar y va a desarrollar lo que realmente le gusta y, y lo que ha venido a hacer. El segundo punto, eh, ¿quién no quiere en esta vida no tener un jefe? Hay ¡Ay, más sí! Sos tu propio <risa> jefe. Sí, Pero, sí. ojo, ojo, ojo, porque es un arma de doble filo. Porque estamos por ahí muy acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y eso sin duda nos, no, nos genera ahí una incapacidad de, de, de emocional de generar algo y de hacer, y del hacer diario. Porque estamos ahí esperando como instrucciones. Espero instrucciones de otro. Bueno, si vas a emprender, vas a ser tu propio jefe. No vas a tener quien te esté ahí tiki tiki tiki en el oído todo el claro, tiempo carpintero. Diciendo, <risas> Exactamente. Pero vos vas a tener que ser tu gran motivador para eh, el, el hacer diario, el decir. Voy a generar nuevas ventas, necesito que mi negocio crezca, necesito hacer y hacer eh, todo el tiempo y no voy a tener un jefe. Así que eh, eso te puede jugar ahí a favor, pero también te puede jugar en contra si eh, no lo sabes ahí disciplinar y disciplinar sobre todo eh, tu cabeza en el hacer del día a día, que te dé crecimiento, que te dé organización eh, y sobre todo que te acomode ahí para que no sientas que se te pasó la semana, se te pasaron los días eh, y no supiste resolver eh, varias cosas eh, o, o cosas que realmente eh, requerían urgencia y que sin duda te pueden generar ahí un problema. Así que toma eh, este gran beneficio emprendedor de ser tu jefe, organizate y sobre todo si vos el motivador, y vos mismos creyendo siempre que lo podés lograr y que lo podés hacer. Eh, el, el, el tercero es que eh, vas a ganar dinero, Ajá. pero en, en esto eh, quiero un poco eh, como, como que lo vean desde, no desde el dinero que, que tengo ahí, el efectivo, el cash, porque sí, lo vas a lograr, pero tenés que tener paciencia para eso, tenés que saber que los primeros años del emprendedor siempre vas a invertir, y, y por ahí no vas a ver eh, eh, la, la plata de, de forma inmediata, no vas a ver gran cantidad de efectivo, pero vas a ver inversiones. Por ahí vos eh, voy a decir, bueno, me gustaría ver eh, el, el, los 100 mil pesos, me gustaría verlo así en, en, en, en la caja, y no, y por ahí ves una máquina, o por ahí ves el, el local, eh, por ahí lo ves en mercadería. Eh, entonces, el divisar en qué vas a ganar dinero... Eh, eh, simplemente eh, por el hecho de animarte a emprender y también tener en cuenta que cuántas veces, cuántas veces hemos hecho ganar dinero a, a otro en, en nuestro trabajo, también bien, nos pagan para eso, pero muchas veces hemos generado cosas, cari en nuestro trabajo que, que, que no han tenido el, el valor que corresponde monetariamente porque tal vez... Eh, vos descubriste algún proceso que genera una mejora impresionante en tu trabajo y solo recibiste por ahí un, bueno, muy bien, qué bien que tuviste hoy. Eh, ah. Y monetariamente no te lo retribuyeron mucho. Entonces vos pensás que el dinero de tu emprendimiento y lo que vos generes en tu emprendimiento va a ser para vos, va a ser 100% para vos. No lo vas a tener que compartir con nadie, ya sea que lo inviertas. Eh, en mercadería, en maquinaria, en tener un local, en donde sea que lo pongas a tu dinero, pero siempre va a ser, ahí va a ser tuyo. Tuyo y, y no se lo vas a hacer a, a nadie. Poco, Como mucho, dice, pero tuyo. Ah, exactamente. ¿Viste esa frase, Cari, que dice, eh, o trabaja por tus sueños, otro te pagará sí. para que vos trabajes por el sueño de otro? Tal cual. Y si es. Es, es, una, es una, gran, una gran verdad esa. Eh, al final uno termina ahí como generando dinero para, para otro eh, por, por en definitivo un porcentaje o, o un sueldo. Eh, sabe que si te animas y rompes ese miedo y te lanzas a emprender, todo lo que hagas y todo lo que inviertas, te vaya bien, te vaya mal o lo que sea, va a ser para vos. Y no solo también, Cari, en el dinero que uno pueda ver en las cosas materiales. También pensa en lo que vas a invertir en vos como profesional, en vos como persona, en cómo te vas a, a enriquecer de toda esa experticia que te da el, el día a día emprendedor. Porque siempre que les digo yo, el emprendedor sabe un poquito de todo. Tal el cual. emprendedor de, de todo tiene que empezar, viste, a a investigar, tiene que empezar a interiorizarte, eh, a, a adquirir conocimientos, y eso también es, es una gran inversión y, un, y una gran adquisición para uno mismo. Eh, después eh, hablo del tiempo. Eh, otro gran beneficio que tiene el emprendedor es el tiempo, uh -huh. que eh, muchas veces nos juega en contra, porque si no lo sabes administrar, te puedes jugar en contra. Pero eh, algo que yo escucho frecuentemente eh, con amigos eh, o con colegas es que te dicen, ay, vos sabes que trabajé no sé cuántas horas, llegué a mi casa y trabajé no sé cuántas horas, me la pagaron, me deben vacaciones del 2080, me deben, y, y por ahí nos olvidamos que es nuestro tiempo. Eh, y qué es nuestra vida y qué es y, y, y que es nuestra y por ahí la, la, la tiramos eh, o por ahí la damos en un trabajo eh, que, que si bien nos genera un sueldo y vamos a estar bien económicamente eh, pero el, el tiempo del, del emprendedor eh, siempre va a ser para el emprendedor eh, en lo que en lo que vos lo, lo quieras administrar en lo que vos eh, lo quieras ahí desarrollar. Eh, siempre el tiempo del emprendedor, como digo, requiere organización. Claro. Si vos no querés que el día se te pase, se te pase y, y dijiste, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy... Y no terminaste haciendo nada. Nos pasa a todos, a todos. Por Seamos eso, los emprendedores. ahí Create siempre tiene ese, ese taller de gestión del tiempo, porque es algo tan importante... ¿Gestionar sí. tu tiempo para un emprendimiento, para tu vida cotidiana, para todo? Sí, 100%, 100% Cari. Eh, y, y gracias que tenemos estas herramientas, uh -huh. eh, bien al alcance de, de nuestras manos. Eh, pero, ojo, siempre eh, trabaja en el darte cuenta. Che, si hoy estuve desorganizada, bueno, al otro día me organicé, no, tampoco me organicé. Uy, al día siguiente, oh, tampoco me organicé. Sí. Entonces, el pararse uno también cari, a, a pensar y decir, estaré necesitando adquirir herramientas que me permitan gestionar mejor mi tiempo, porque mi tiempo es valioso, porque el tiempo también genera eh, dinero todo el tiempo, te genera, te saca dinero. Eh, entonces, eh, eso también como emprendedor siempre eh, tenerlo en cuenta. Y trabajar en el tiempo de uno, en el tiempo del emprendimiento, siempre es bien, bien, bien organizado y bien pensado previamente. No esperemos estar ahí sobre el día tratando de organizarnos ya con vorágines de tareas, porque seguramente que no lleguemos a buen puerto. Pero siempre, siempre emprender, siempre vas a tener tú, tu tiempo disponible y vas a ser vos tu propio gestor del tiempo. Cual. Y, por último, Ajá, y por último, tenemos un último, este, este, este último es, es, es muy personal, es Ajá. muy mío, eh, es muy mío para ustedes, para regalárselo a los, a los emprendedores, y, y creo que todo emprendimiento eh, deja un legado, Ajá. Y, y quiero hablar de, desde mi legado aprendido, porque si bien eh, yo... Eh, Formo parte de una empresa familiar para los emprendedores que se están uniendo. Eh, tengo una empresa familiar, son cinco hermanos, papá y una mamá, cabeza de empresa familiar, que si bien ese legado va a quedar económico de la empresa, eh, mis, mis padres, mis viejos me dejaron eh, muchos, muchos eh, legados, eh, eh, tanto emocionales eh, como, como también de, eh, de vida, de experiencia, eh, mi viejo fue siempre un, un trabajador de, de fábrica eh, que en sus tiempos libres con mi mamá generaba algún emprendimiento. Eh, tengo el emprendimiento de que nací mi mamá en mi casa con cinco hijos, ¿no, cinco? Un montón. Eh, un montón, así que imagínate, poco tiempo para el trabajo, pero cosía muñequitos, hacía muñequitos ¿viste, para las maquinitas que sacaba. Sí, sí. Bueno. Eso hacía eh, mi mamá y mi papá, en sus tiempos libres los los salía a repartir y a llevar a quien se los pedía. En un momento vendieron ropa, cortaban, cosían buzos. Eh, siempre mis viejos cari emprendedores. Siempre, siempre los Buscando dos. Buscando la vuelta eh, a todo, ¿no? A todo, para que la plata alcanzara. Y eso a mí me dejó un legado del trabajo sino Muy de la importante. unión de la familia, de que todos podíamos colaborar eh, con algo, de que siempre se podía, y, y creo eh, firmemente que somos la empresa que hoy somos, eh, formando parte de los cinco y unidos los cinco, eh, por todo eso que hemos, que hemos mamado desde, desde nuestra infancia. Eh, así que eh, no se olviden los emprendedores que también le dejan legados, tengan familia, tengan hijos como también a nuestro, a nuestro entorno, a nuestros empleados. Siempre somos una inspiración para, para aquel que, que, nos, que nos ve eh, y, y nos sigue. Y, y siempre el Ajá. vendedor tiene ese espíritu de, de dejar de lucha, de levantarse ante los fracasos, de seguir creciendo, de innovar, eh, de resiliencia. Hay un montón de cosas más que siempre eh, tenemos para dar. Así que, bueno, eh, eh, esto quería dejarles eh, hoy eh, a los emprendedores para que se animen, para que se animen, para que rompan esos miedos, Cari, y salgan eh, todos a la cancha, aprenden. como decimos. Deciré: sí, Tengo sí. un emprendimiento para vos. Sí, siempre, <risa> siempre dispuesta. Muy siempre. bien, vamos, Encanto, a, vamos sí. a dar juntas un taller para créate, mirá. El ABC de Emprender. Sí, me me ya te encanta, tomo, ¿eh? Sí, ya encanta. te tomo como sí. compañera. Sí, me encanta. Súper, súper. Bueno, vamos, Siempre. vamos a ir a dar ese taller, después lo vamos a, a charlar, pero esto, ¿no? De llevar a la práctica todo lo que vos venís diciendo durante todo el año. El año pasado se dio este taller del ABC y ponerlo en práctica tanto en Córdoba, en Pinamar vía virtual, así que vamos a estar al tanto con nuestros oyentes. Siempre, el emprendedor siempre tiene que estar atento, Cari, a, a todas estas oportunidades y a, sobre todo a, a tener esa capacitación constante, porque es la base del crecimiento, estar abierto siempre a los nuevos conocimientos, incorporarlos a tu emprendimiento. Tal cual, bueno, bienvenida un año más a la radio, así que éxitos totales para este año. En este proyecto tan lindo que es Visión Empresarial. Gracias, gracias, Cari. Feliz, feliz de, de acompañarlos. Y bueno, siempre muy agradecidas a vos y a la radio. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande y hasta miércoles por medio, como siempre. Dale, nos vemos. Bye. Nos vemos. Chao, chao. Así pasó la coach. Deciré antes que era en la tarde del magazine. Con vos y para vos.